Como ustedes saben, la política de transferencia de bonos y transferencia de recursos en forma transparente, en una primera etapa era universalizar los beneficios. Hoy día hemos llegado a vamos a llegar a 4 millones y medio de pagos realizados en el sistema financiero. Y la reunión de hoy día también ha sido para poder explicar ¿Cuál ha sido el procedimiento de la aplicación de esta ley? En esta primera etapa, había una universalización en lo que son los diferimientos automáticos que se realizaron los bancos a partir de marzo, abril y mayo. Y ahora, tenemos en la disposición final primera, que el órgano ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de dos días calendario a partir de su promulgación, priorizando beneficiar a los sectores con menores ingresos. Esta segunda parte, la reglamentación que hemos acordado, beneficiará sobre todo a la pequeña, mediana industria, a los transportistas gremiales, directamente en los cuales vamos a trabajar ya en una reglamentación especial que será consensuada también con los diferentes sectores. Hasta ahí, Hemos pasado también la información referente a que los municipios y las universidades tienen problemas en este momento de liquidez por la caída de los ingresos de hidrocarburos y también por bajada de la coparticipación tributaria. Están promoción, se están promocionando leyes para la utilización del IDH en universidades y en municipios de los saldos de caja y banco que se tienen y poder ampliar el uso para gastos de funcionamiento. Y a la vez también se va a trabajar posteriormente en elaborar un plan con los municipios para aquellos proyectos que están a medias en este momento en la ejecución, poder también asistirlos ante esta bajada de ingresos que se ha tenido. Sí, justamente eso es lo que vamos a reglamentar específicamente, porque en cada ley que se envía al Ejecutivo, también hay que identificar la parte de recursos de dónde van a salir, por lo tanto, eso es lo que vamos a garantizar como gobierno en esta segunda etapa, considerando que ya hemos pagado casi el 50% de los bonos y a partir de ahora vamos a estas medidas complementarias para el, el diferimiento de los pagos, establecer el cumplimiento de lo que establece la ley. 94 establece que se debería pagar seis meses después cuando concurre la emergencia sanitaria. ¿Cuál va a ser la posición? por el ministro, esto ha incertidumbre. Y el ministro de la presidencia, por favor, me si permite posteriormente cómo va a quedar el artículo 2 del decreto 4231 respecto a la desinformación. Hay parlamentarios que están pidiendo que se derogue este decreto y este artículo porque sería tentatoria la libertad de expresión de acuerdo a la reunión que hemos tenido y a la evaluación de estos primeros, de estos primeros 50, 50 días en que hemos aplicado una política de, de ayuda y apoyo a los hogares bolivianos y a las empresas, porque hay también liberación de, de impuestos, hay postergación de pago de impuestos, hay una mayor liquidez que se ha estado dando, vamos a establecer con estos sectores toda la programación y lógicamente lo que se va a buscar es que estos sectores que son menos beneficiarios y que tenga, tienen menores ingresos puedan cumplir con lo que establece la ley actual. Pero, Vamos a cumplir con la ley, la, el comunicado de la ASFI es una parte operativa de lo que era el primer decreto. Por lo tanto, el gobierno ha estado cumpliendo con todo lo que se refiere al pago de bonos. En, al principio nadie creía que podamos estar pagando más de 500 millones de dólares en bonos, se lo está cumpliendo. Por lo tanto, a partir de ahora, también de la misma manera, la reglamentación que se haga es enmarcada en la ley 1294. que la ASFI ha señalado que desde el 1 de junio se tiene que empezar a volver a transferir los créditos, el ciudadano ahora con lo que usted explica y por favor se ve más claro, se pregunta ¿voy a pagar o no desde junio o le voy a acoger a los seis meses después de levantar la emergencia sanitaria en eso? porque no queda claro el hecho de que la ciudadanía se tenga que pagar o no tiene que pagar sus créditos. La ASFI es parte del equipo económico del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y este ministerio siempre ha cumplido con lo que se ha dicho, por lo menos en estos seis meses de gobierno. Por lo tanto, se va a cumplir con lo que establece la ley. La ASFI sacará en su momento, después de que emitamos nosotros el decreto respectivo, y se establecerán las condiciones. Todos aquellos beneficiarios de menores ingresos van a ser beneficiados, si hay tema de vivienda social, también se lo va a considerar, y también cada banco, de una o de otra manera, vamos a tener que coordinar, por lo tanto, garantizamos el cumplimiento de la ley. No hay para qué seguir distorsionando algo que el gobierno ha venido cumpliendo desde que tomó posesión la presidenta Yanine Áñez. En cada municipio, los municipios son responsables del control de la cuarentena, si es de acuerdo a la calificación que se tiene del informe del Ministerio de Salud. No rompemos de ninguna manera, porque los servicios financieros tienen una atención especial. Por lo tanto, se, acuérdese usted, que primero eran cuatro horas, después ampliamos a cinco y ahora estamos en las siete y una hora para trabajo interno de los bancos para cuestiones de balance y cierre de cajas. Gracias.